Ah, este en el asunto de Almoroya de Juárez, ahí ya tenemos al, al representante indígena y allí lo que pasó es que tampoco lo convocaron a la sesión en donde fue aprobada la, la convocatoria entonces también la sala dijo, no, pues si él no fue convocado, no puede ser válida de alguna manera esa convocatoria porque precisamente el, el, el tema el, o la representatividad de, de esa persona este, es el, el que esté el presente para que pueda emitir una opinión, ¿no? Digo, a lo mejor no es vinculante, pero al final sí, es, sí deben escuchar esa opinión de la comunidad indígena. Entonces, eh, se echó también para abajo la convocatoria y se dijo que se pruebe una nueva convocatoria en donde, se, donde, se, donde tiene que ser el representante indígena y donde no se, no se establezcan requisitos para el proceso electivo de esta, de esta figura. Eso es lo que más o menos ahorita traemos en el estado de México Hay otros hay otras, este, asuntos que estamos llevando. Este, donde bueno, habrá que ver cómo se van pronunciando los tribunales electorales pero bueno, el, el criterio es ha ido avanzando poco a poquito porque de, de no tener bueno, nada más tener una figura representativa y nada más tomarle protesta y hasta ahí, la verdad sí ha, ha sido una base que también se ha sido la verdad muchísimo el compromiso que han tenido la gente de las comunidades es gente que no se ha este, pues ha sido muy comprometida están allí con, con su este pues van, van a sucesiones de cabildo, pues, están atendiendo su gente, hacen trabajo de campo, la verdad es una labor fundamental y eso que los cargos son este honoríficos, ¿no? Y aún así, muy, yo sí tengo que reconocer esta, esta, ese compromiso que tienen las las este, las comunidades, porque cuando llegan con nosotros, la realidad es que nosotros nada más hacemos, este planteamos una, la estrategia legal que mejor podamos, ¿no? Pero el trabajo de campo, el trabajo... Eh, pues ahora sí que el fuerte lo realizan cada, cada día la gente de las comunidades entonces eso es más o menos lo que tenemos ahorita en el Estado de México y ahora este quiero pasar a, a platicarles otro asunto que tenemos en, en Puebla somos una defensoría federal entonces tenemos asuntos en 19 entidades, hasta ahorita hemos abarcado 19 entidades federativas entonces, así como hablé del Estado de México, he eh, llevado asuntos en Michoacán, en Puebla, en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, eh, bueno, en Nayarit, de todo un poquito, ¿no? Y cada uno de nosotros también ya va llevando como sus, este, pues sus asuntos, ¿no? Así, de, de, de, un poco de todo. Entonces yo les voy a hablar sobre el asunto de San Pablo Pahuatlán. San Pablito de Pauatlán es una comunidad eh, otomí que se encuentra ubicada en, pues, en el municipio de Pauatlán. Eh, ellos lo que estaban buscando es el derecho de, de, de, de, de eh, pues, eh, administrar sus recursos, de manera los recursos eh, que le corresponden a la comunidad de manera proporcional, de acuerdo al número de población. Nosotros eh, planteamos una solicitud, ese sí es un asunto que nosotros tomamos desde pues ahora sí que desde la, la asesoría porque bueno, antes, antes que nada un paréntesis este, nosotros eh, tenemos dos tipos de servicios asesoría y defensa legal la asesoría consiste en el acompañamiento que se realiza ante las instancias locales allí eh, hacemos escritos, estamos acompañando pero la realidad es que es un acompañamiento un poquito como todavía a distancia no ponemos podemos personarnos ante, ante los órganos locales Básicamente, la gente es la que empuja los asuntos y nosotros nada más mmm, vamos este, apoyando el tema, en el tema de, este, de los escritos y eso. Eh, y ya en la, def, en, la, en la defensa electoral, si los representamos, ahí sí podemos, como somos una defensoría federal, ahora sí estamos facultados para ser los representantes legales ante las salas de tribunal que ya vimos en la mañana. ¿Cuáles son? Que las salas regionales y las salas superior. Ahí sí ya podemos nosotros acompañarlos, vamos a audiencias. Y de hecho sí es nuestra responsabilidad directamente el tema de las notificaciones, requerimientos, todo es así ya, si el defensor o defensora pues, se le a término, si están problemas, porque si es si somos los representantes legales ahí Entonces, bueno, eh, en San Padrito nosotros este, nos llevamos desde, desde asesoría. Y que fue lo que se hizo, se hizo una petición, bueno, les, les recomendamos, eh, ya tengan la idea eso es como... Es algo como muy bonito lo que llevamos a la defensoría, porque la realidad es que la gente trabaja, ve cuáles son las necesidades, y luego ya llegan y nos plantean, ¿no? A ver, queremos esto, ok. Pero ya el trabajo, la verdad es que ya lo hicieron ellos, ya hicieron sus asambleas, ya hicieron sus pláticas, ya hablaron con autoridades tradicionales, y ya nada más llegan y dicen, a ver, ese es lo que queremos, Ayúdanos, no a plantear lo lenguaje del Estado. Este, una de mis, de mis colegas dice, nosotras somos unas... Somos, hacemos como un tipo de una especie como de traductoras del de, de lenguaje del Estado. ¿Por qué? Porque la, los conocimientos, los saberes, el deseo, o lo, lo que buscan las comunidades, ellos lo hacen. O sea, realmente nosotros, eh, ellos se organizan y vienen con nosotros. Vienen y dicen, a ver, así va, yo quiero, eh, me está pasando esto, ta, ta, ta, ta, ta, y ahora yo necesito, eh, eh, pues quisiera eso, ¿no? Ah, okay Y ya tú dices, como abogado, ah, lo que está buscando. Es un tema de transferencia, es un tema de libre determinación, es un tema... Y ya la labor de la Defensoría ahora sí es tomar lo que la gente quiere para ahora sí plantearla en el lenguaje del Estado, a través de, de acudir a órganos jurisdiccionales, a, a instancias este, administrativas, a donde se tenga que acudir, pero tienes realmente se hace esta como traducción de lo que quiere la gente, no para después ahora sí plantearla en el con el Estado. Entonces San Pablito ya se lo ha analizado, ya nos había dicho que había tenido eh, pláticas con sus autoridades tradicionales, que ya habían llevado diversas pláticas, ¿no? Y que ellos lo que buscaban es, eh, bueno, lo que nos decían, el ayuntamiento nos da 12 mil pesos para nuestros para nuestras necesidades, Este, eso se los, se los deposita en cheque al presidente auxiliar, y la realidad es que cuando va ni siquiera tiene que dar vuelta y vuelta y vuelta. Y yo he ido a San Pablito, y San Pablito no está cerca del municipio de, de, de, de Pauatlán. ¿no? Y de hecho está, hay muchas, este pues como cualquier comunidad, tiene su problemática de comunicación. Para ir a San Pablito pues hay muchos deslaves, puede haber, o sea es muy complicada la, la entrada a San Pablito. Entonces decían, este pues a veces va nuestro presidente auxiliar, quien es electo por sus costumbres, y la realidad es que ni siquiera le dan nada y lo traen vuelta y vuelta y vuelta. Nosotras lo que queremos es que ya no, ya no pase esto, que, que nosotros administremos. Aparte también algo que pasa mucho en las comunidades es que ellas hacen como este tipo de redes entonces habían tenido acercamiento con otras comunidades de, otro, de otros estados entonces ya hay como que ya traen la idea de oye también yo quiero lo, lo que pasó en Michoacán o yo quiero lo que pasó, lo está pasando en Nayarit o yo quiero lo que pasó en Guerrero no entonces como que es... la verdad es algo tan interesante y tan... pues la, yo la verdad mis respetos para ellas porque es un conocimiento y una pues una habilidad incluso para, para desarrollarse, para desarrollar los temas, para acercarse, es un tema de compromiso. Entonces, eh, nosotros lo que planteamos es que quería la transferencia de recursos económicos. Hicimos una, una solicitud ante el ayuntamiento, el ayuntamiento nos dijo que no, que no se puede, que porque este, el artículo 115 constitucional establece que el ayuntamiento es quien debe de regular y, el tema de la administración o de los recursos, etc. Bueno, eso lo impugnamos, esa sí es una cadena impugnativa, casi como hay o sea, así larguísima. Impugnamos este, esa, esa, esa respuesta y dijimos, oye, lo no, que está haciendo, libre la libre determinación y autonomía, y bueno, de entrada el tribunal local nos dijo, esto no es materia electoral, esto es materia fiscal, administrativa, vaya, ¿no? Vinimos a la sala regional, este, la sala regional dijo no si es electoral porque ya hay una línea jurisprudencial en donde dice que es electoral. Entonces resuelve otra vez. Regresamos al tribunal, nos dijeron no, este, pues que vuelva a pronunciar el presidente, que es una sesión de cabildo. Bueno, esperamos a la sesión de cabildo. Hubo una sesión de cabildo en la que nos negaron ese, ese derecho, volvimos a impugnar ante el tribunal local, el tribunal nos dijo no, no se puede de ninguna manera. Vinimos a la sala regional, bueno, ha sido una cadena larguísima. Para no hacer de largo del cuento, así fueron, o sea, hasta que llegamos a la sala superior nos dieron la razón, ¿no? Nos dijeron, no, sí, a San Pablito le corresponde administrar esos recursos de manera directa porque ya hay ciertos precedentes y porque, aparte, la comunidad es una comunidad indígena, tiene fijado bien su sistema normativo, es un derecho que tiene, ¿no? Y la realidad es que ha habido este pues, esta discriminación por parte de, de las autoridades, este, sobre todo municipales, ¿no? donde no les dan los recursos de manera, de manera proporcional, lo que debería ser pues... Entonces ya estamos en ese proceso. Actualmente estamos teniendo algunas complicaciones, ya tenemos este, una sentencia, no hemos podido este llegar al, al término de la ejecución porque la realidad es que es un es una el pueblo es la primera vez que un municipio que una comunidad pide la transferencia y cuando eso pasa es un proceso mucho más largo que en otros asuntos por ejemplo tuvimos un asunto en Michoacán en Michoacán está bastante fijado como este ya no le tienen pues a mí como que tanta tanto temor las autoridades porque ya saben en Michoacán ya hay un ya hay ciertos criterios ya hay ciertos asuntos no somos los primeros entonces llegas a un estado donde pues ya está como un poquito encaminado en cambio en San Pablito ha sido la verdad, un proceso bastante extenso, estamos en el tema del cumplimiento, porque no están este, aún, la realidad es que con una sentencia no, no hemos este no se ha logrado esa transferencia. Pero bueno, eso es algo que al final la comunidad de San Pablito son los que los que han estado abriendo ese camino. Y en pocas palabras, y ahora sí que en términos más jurídicos, este pues lo que acabo de exponer es que la sala eh, superior ha sostenido que el derecho de los pueblos y comunidades indígenas al autogobierno eh, consiste en determinar su condición política y perseguir libremente su desarrollo integral, por lo que incluye entre otros aspectos la transferencia de responsabilidades a través de sus autoridades tradicionales o reconocidas, eh, pues tales derechos humanos eh, únicamente se pueden concretar al contar con un mínimo de derechos necesarios para garantizar la existencia, dignidad Bienestar de sus integrantes y desarrollo integral, así como su identidad cultural. En <risa> otras palabras, está diciendo: si tú no tienes el recurso económico, o sea, no es que todo en las comunidades sea lo económico, porque me queda claro que no no es así. O sea, Ellos tienen un compromiso muchísimo mayor, o sea, que, que muchos, yo hablo con mí, que, que nosotras, ¿no? Entonces, eh, no es nada más ese tema económico propiamente, sino que el ser económico permite el, de, el ejercicio de otros derechos, ese es el razonamiento. Entonces, por eso es parte de la autodeterminación. Si tú no tienes este el, la, la posibilidad de ir, de ir mejorando tus condiciones eh, políticas o sociales, pues evidentemente no, no puedes ejercer tan tan factiblemente o tan plenamente ese derecho. Entonces, ese es el razonamiento que se ha estado este, realizando. Vamos, este, a últimamente, en el estado de, de Jalisco... Ajá, también se, se acaba esta semana de salir una resolución en la que también se vincula una consulta en el municipio de Bolaños en una comunidad urbánica y bueno, ten, tenemos otro asunto en la sala regional en donde también este, se está llevando a cabo el proceso legal para, para, este, pues para, esta, para que las comunidades puedan acceder a este recurso la realidad también está en que se tiene que recurrir a órganos jurisdiccionales ¿por qué? porque hasta la fecha no hay una ley que vincule, o no hay una, pues sí, no hay una ley que vincule a los municipios o que dé esa posibilidad de que ellos puedan acceder al derecho. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Todo el proceso legal se tiene que llevar a cabo, se tiene que pedir la solicitud, se tiene que impugnar, todo eso, hasta o que llegas a una sentencia en la que se reconoce ese derecho. Y bueno, es así como, como he estado excluyendo estos casos. Eh, no había preparado los otros asuntos con las diapositivas sobre este, San Andrés Cototepe y todo esto, pero igual, eh, como también se llevó la defensoría, yo creo que les puedo dar un panorama. Digo, no está así como preparado las diapositivas, pero igual no sé si, este, como escuché que es como un poquito su interés hablar del caso, pues también podemos abordar un poquito de este tema. este, Y ya, si tienen algún comentario, o no sé si tengan algún comentario ahora y ya después paso a los demás. Sí. Eh, maestra, rápidamente a mí me surge una pues sí, una duda una pregunta sobre ahorita que comenta mucho de su experiencia y los casos que ha tenido en términos generales ¿cuál ha sido el papel de las mujeres? Eh, eh, así en un contexto global ¿cuál ha sido ese empuje porque yo recuerdo lo que leí de Cherá prácticamente los movimientos se, se dieron a base de, de, de del empuje que dieron las mujeres o sea, ahí tuvieron un papel muy importante pero de todas estas comunidades que nos ha, nos ha compartido cuál es, es su visión más o menos de, de ese papel de la mujer okay sí muchas gracias pues la verdad a, a los asuntos que he llevado digo también he llevado de violencia política de género que es otro tema pero concretamente en el tema de la autonomía también a mí me parece que es una que el tema de, de la participación de las mujeres ha estado ahí desafortunadamente eh, pues en ciertas ocasiones se llega a, a quedar un poquito aislado o invisible no pero la realidad es que esos eh, las mujeres son las que están este, empujando estos temas este de la libre determinación de y bueno, yo no me quiero, no quiero hablar así de, de... pero lo veo por ejemplo en el caso de San Luis pues la verdad es que es este ellas son las que están aquí las que vienen, las que van a la defensoría las que empujan a la gente las que no tenemos esa este, reunión, este, vamos y esos son los asuntos que yo he llevado y en otros, por ejemplo en San Pablito ahí fue el presidente auxiliar en y también don Fidencio quien es la persona que nos que se acercó con nosotros y, pero sí han tenido un compromiso muy grande, por ejemplo para, ellos conformaron su consejo de administración de los recursos y este consejo eh, está él sí dijo así, tal cual, a ver aquí tiene que haber mujeres, tiene que haber el 50% mujeres y el 50% hombres entonces me parece que en estos temas en general yo he visto que hay bastante participación en ayuda de los libres también supe que se, que se eligió se ¿sí recuerdo que les comenté que hubo como representantes en cada comunidad y también sé que fue paritario como representantes mujeres, representantes hombres y así en términos pues, eh, equitativos entonces yo creo que sí hay este, este compromiso hay otros casos que hemos llevado de violencia pero eso es, otra, vaya, eso es otro, otro tema pero en esos temas de, de libre determinación me parece que es fundamental la labor este, y el compromiso que han tenido y la participación de las mujeres. Esa es mi percepción. Sí. sí. Eh, yo quisiera preguntar si eh, están como pendientes de las consultas que se hacen con relación a los megaproyectos o eso ya no es, la, no es de la competencia del tribunal electoral del sí. y del instituto Ok, mire, desafortunadamente, este, hubo una impugnación, o sí, hubo una o sí, supe, supe que hubo una impugnación de un megaproyecto, me parece que el de Morelos, no sé, pero la sala la sala superior sostuvo supe que eso no es materia electoral, que eso tiene que hacerse por tres, no, no significa que no se pueda, pero hay otras vías, y creo que ese es el amparo. Porque sería el Ajá. un derecho político? Sí, no, esto es un tema de discusión, o sea, yo creo que sí habrá que, que ver o ver qué se entiende por participación política y todo eso. Es un tema, la verdad, muy este, muy muy a discusión, pero sí, el, en tema de megaproyectos, de consultas de megaproyectos, no estamos, este, de entrada, nosotros no, pues sí han llegado a algunos asuntos de, oye, es que mira, quiero pasar un gasoducto aquí por una área este, que es sagrada para nosotros y no queremos que pase, entonces ayúdenos para que... Y nosotros, francamente, les decimos, no, pues eso nosotros, como sabemos que el tribunal no, no conoce esos asuntos, no llevamos, este no, no hacemos, no podemos atender esa solicitud. Sin embargo, si sí les decimos, miren, pues recorren al amparo, o sea, de manera. Simplemente se, se les comenta dónde sí pueden recurrir, pero sin tener, sin dar el seguimiento al asunto. No estamos facultados. Y bueno, ese es el, el criterio que ha habido, no hay, este, en materia electoral, no. Ahora sí que esos, este, pues esos actos no se pueden impugnar en el tribunal electoral. Pero las consultas que se han hecho ha estado el INE, ¿no? ¿O no? ¿En, cuál? ¿En, las, de... ¿En las, las del aeropuerto? Las ah, modelos, los... ¿El INE estuvo involucrado no? No, no, no ¿entiendes? que no? Ajá, pero lo mejor no sé. Porque si se si estuviera, sí. Exacto, si sí. es electoral. Sí, pero la verdad es que también estos, estos, este, la ley, está de, creo que falta bastante por regularse en el tema de la, de la consulta de la de bueno, esta consulta, ¿no? de la, de la participación ciudadana. No consulta en cuanto a la consulta indígena, porque hay dos. O sea, una cosa es la consulta indígena de las comunidades para las comunidades indígenas y otra cosa es la consulta con mecanismo de participación ciudadana. Aquí esta nos aplica a todas y a todos, todas las personas podemos este, participar cuando lo no va a afectar o cuando el instituto no sé se, se encarga de organizar esas consultas o un órgano no sé es que como también está todavía muy reglamentado no no hay mucho así todavía como muchos criterios y la otra la consulta indígena y ahí sí podemos este, nosotros participar y, y en temas electorales no cualquier consulta indígena la consulta indígena en cuanto, por ejemplo, que no quiera que pase un gasoducto, que no quiera que construyan una carretera, que no quiera, no, eso no, eso es materia de amparo Eso lo ve los, los este, el Poder Judicial, pero no, no el Tribunal Electoral, sino la materia de amparo Y también hay veces que llega hasta la Suprema Corte, pero esos son otros procedimientos que nosotros no llevamos. Nosotros nada más llevamos lo de los derechos políticos electorales que es votar, ser votado, el participar en la sesión de bueno, tener un representante indígena, este derecho a elegir autoridad por usos y costumbres, todo eso tem esos temas sí son materia electoral, lo otro es este otra competencia y por eso nosotros no estamos facultados para eso, para ese acompañamiento. Sí. <ríe> y pues bueno, algo más? Sí. ¿Sí? Eh, una pregunta. Eh, recuerdo un caso que hubo en Chiapas, eh, no sé, creo fue la legislatura pasada, en donde justamente había como una cuota de género, no me acuerdo del municipio, pero me parece que incluso iba para grupos LGBTI y para variar hicieron trampa porque las personas que dijeron, no recuerdo si eran indígenas o no, pero si sí eran LGBTI y ellos se, incluso dijeron que eran trans y demás, uh -huh. y no fue cierto. Eh, ¿tuvieron ustedes conocimiento de ese caso? porque fue como muy sonado lo hablamos aquí en el seminario el, el año pasado porque fue como un fraude a la ley exactamente, o sea fue una cuestión de, no solo autoscripción, bueno si es que es válido el término para la comunidad y el DTI, eh, donde en franca eh, una actitud, sí, totalmente fraudulenta, dolosa ellos quisieron tomar esas candidaturas y si no me recuerdo fue la sala superior la que intervino para decirles, no, ustedes no cumplen con el perfil, digamos No sé si ustedes como defensoras estuvieron ahí por sí. ahí algo que ver en ese asunto, si pudiera comentar Sí, de hecho ese caso sí lo llevó también la Defensoría Entonces, este, ese caso lo que se planteó fue que había una, pues sí, una como... Sí, una violación a, ese, a, ese, a esa cuota, ¿no? Porque se estaban autoscribiendo, autodefiniendo este como mujeres trans, este personas que no, hombres que no lo eran, ¿no? Entonces este ahí el criterio de la sala superior fue más encaminado en el sentido de que las autoridades no están este, facultadas para para eh, como para pedir pruebas de que eres una de que eres una mujer trans o un hombre trans, o sea no como ya ya entra el tema de la dignidad humana ya entre el tema de que si te piden pruebas, estás ya también como metiéndote en, el, en este margen de lo que se llama de, de, de la dignidad humana, pues no se pueden este, pedir elementos probatorios para acreditar de que eres o no eres una, una mujer trans, por ejemplo. Ese es el, el, el asunto que se llegó. Si sí tuvimos conocimiento y bueno, pues al final son criterios que poco a poco se tienen, son asuntos que se, son muy emblemáticos y que se ha construido toda una línea, ¿verdad? Una interpretación. Son asuntos que se pueden pues, discutir, este, pues como todo, o sea, el derecho es, es interpretación, se puede discutir, pero sí, ese asunto, sí tuvimos conocimiento y se acompañó en esas, en esas comunidades. Sí. ¿Algún otro comentario? No. <risa> ok. Pues bueno, les decía que la diapositiva ya no está preparado el caso de San Andrés, doctor Tefer, pero ese caso también lo llevó la Defensoría Pública. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, los pueblos originarios de la Ciudad de México Tienen eh, particularidades Que no tienen las comunidades En otras este, entidades federativas De hecho es bastante Complicadito llevar un asunto de estos Y yo les voy a decir más o menos Cómo está el tema de los pueblos Pero A lo mejor no soy tan facultada Yo solo voy a decir desde el punto de vista jurídico ¿no? este, Al final yo sé que hay Integrantes este, de pueblos originarios Aquí y yo lo hago de manera Desde mi conocimiento de manera muy respetuosa Yo sé que Sabrán ustedes muchísimo más de lo que yo voy a comentar Pero bueno, así un contexto este, Genérico Es que los pueblos originarios eh, la, Bueno, de entrada eh, Hubo o siempre ha habido asentamientos de pueblos originarios En la Ciudad de México, por lo que ahora se conoce Ciudad de México, como pasó En cualquier este, otra parte del país eh, Nada más que después llegan los españoles y bueno, pues ya nos, Ya está el tema de la colonización Y todo esto, ¿no? Y este... Eh, los pueblos originarios han recibido principalmente, digo, todas las, las alcaldías, al pueblos originarios, entonces todas. Hay unas que se destacan por más población, entiendo, por ejemplo, que es este um, Tapalapa Llanpan, Xochimilco y... Mipalca, Mipalca. Ajá, Mipalta, sí, creo que sí. Son como las cuatro, hay como cuatro o cinco que tienen más no pueblos y barrios originarios. Entonces, hay un listado de barrios originarios que también recono que están ya muy establecidos en este en un, catal en un patrón de, de pueblos originarios. Entonces, este aquí lo que pasa es que en la, la, la, la Ciudad de México ha tenido un crecimiento muy importante a partir sobre todo de los años 70, cuando se vino como que toda esta, esta lógica o bueno, muy con esta lógica capitalista de este de pues del de, de crecimiento, de la, de la industria y todo eso, ¿no? Entonces hubo una, un incremento bastante no muy cuidado pues bueno un incremento eh, masivo de la Ciudad de México, del crecimiento de la Ciudad de México. Entonces, eh, eh, lo que pasó es que estos pueblos originarios siempre han tenido como lo comentábamos, ¿no? a veces no, no son quizá eh, pueblos que todavía conserven o conservan mucho su lengua si, no significa que no sean pueblos originarios también es así que ahorita estábamos comentando con la gente de San Luis que por ejemplo nos estaban platicando que va a haber este, un, que hay fiestas patronales en donde ellos este, están organizando todo este una como una recepción ¿no? de, de, de, de, del, del santo patrón el, ¿El que? El jubileo, entonces, está, o sea, tú ves ese el sistema normativo. Quien no entienda pues, eso de que eso no es sistema normativo, y que no sé por qué quieren, ¿verdad? Porque la verdad es que es el sistema normativo de las comunidades. Entonces, hay, hay, hay, hay, hay toda una tradición histórica muy establecida y una identidad muy establecida, muy fuerte, pero bueno, derivado de este, de este crecimiento de esta ciudad pues de alguna manera se han este visto eh, pues este modificados no o han tenido que compartir con gente que llegamos de otros lugares este pues, su, su territorio no entonces ahora la lucha que, que están ellos este, buscando es que se eh, bueno ese es un tema y luego el, el, lo que pasó también es que ellos como todas las autoridades como todas las comunidades o pueblos originarios hay ciertas autoridades que se eligen por usos y costumbres, eh, ya lo también hemos comentado. Aquí el tema está en que lo que están buscando ahora es que ya la alcaldía no intervenga en el proceso de elección. Y no es un capricho, no es un tema de que se les haya ocurrido. El punto aquí está en que anteriormente así era la forma de elección. O sea, la realidad es que ellos se juntaban en asambleas, había una requisitos que no necesariamente es como Ah, de credencial, tenía este ¿cómo se llama? El, el, el, el, esta es la residencia, bueno, constancia de residencia, no, no es eso Sino que mantiene más en términos de, de una debilidad Entonces decían, a ver aquí, puede ser el subdelegado El subdelegado se entiende que es como una figura enlace entre la comunidad o el pueblo originario y la alcaldía Entonces lo que vino hacían aquí, este, el, el Estado el Estado como ente es regular esta figura y decir ah yo voy a crear este voy a voy a, a, a regularla a través de mi manual de administración y no sé qué. Crean esta figura, bueno, no la crean, va a decir, la toman y la reglamentan. Y ya este, pues ahora sí, el alcaldía, eh, aquí, aquí el punto también está en que nos eh, hay bueno, porque a partir, hace como 20 años que está esta idea de que es un poquito, bueno, se cree hay cierta, cierta creencia errónea desde mi punto de vista, de que es más democrático el, este, pues las elecciones por urna, las elecciones por boletas, planillas y todo eso, ¿no? Cuando en realidad las comunidades tienen una forma distinta de entender y, y de pues, simplemente de organizarse, ¿no? Entonces, en el momento en que, se, en que se regula esta figura, pues la realidad es que ya les dan, este, ya les, les, se quedan establecidas las facultades del subdelegado, que en algunos lados se llama subdelegado, coordinador territorial, enlace territorial, es decir, como que tiene varias, varios nombres, ¿no? Pero en, en, sí la misma figura, que es de enlace entre el pueblo originario y la alcaldía. Entonces, se, se regulariza y ya el problema está en que al regularizarse, también la alcaldía establece las, este, los, ¿cómo se dice Como los requisitos y sí, pues establece cuál es el método electivo. Eh, y ahora los pueblos originarios han traído de un tiempo para acá una, este, una a, a través de la, de, de la lucha legal, de la, de la estrategia legal, han buscado que ya eh, se retomen esos usos y costumbres, ¿no? y que ya no intervengan las tratanías y que ellos puedan elegir libremente a su autoridad como se hacía antes. Esos básicamente son los reclamos, en pocas palabras, de lo que están buscando. Ahora, a nosotros nos llegó el asunto de San Andrés Totoltepec Llegaron con nosotros y nos dijeron, mira, este, lo que queremos es eso, que ya no intervenga la alcaldía. Bueno, ok, en el que esto es la delegación, pero bueno, dijimos, ok, ¿cómo podemos hacerlo? Y volve, volvimos a estudiar.